Ya es un pozo que tiene varios años sí. de uso y la gente de la comunidad, la gran mayoría, gente del poblado de Santa Lucía donde hay problemas de agua, vienen hasta acá para venir a. a, a Porque todos los días hay agua aquí. Siempre. Qué bueno. Siempre. Porque aquí poco, ¿verdad? Poca vuelta y hay suficiente agua. Sí. sí. Entonces hay. 70 pies hasta llegó el agua y entonces lo puedo ir hasta, hasta 200, 200 pies, pies. De profundidad, o sea, tiene y más. De 100 hay un pies. cero más, más o, o, para, para, para, detrás de este árbol. ¿De esos árboles? ¿verdad? Sí, es una parte alta sí. donde se pudiera construir un tanque, ¿verdad? Exacto. La bomba almacenar y luego por gravedad sí. poder distribuir. La... ¿Para ahorro de energía? Sí, porque la bomba podía funcionar unas dos horas para llenar o tres o medio día, un ejemplo. Pero tiene para 24 horas abastecer. Exacto, exacto. Times. Y la, la electricidad, yo veo las, las líneas, ¿verdad? Sí. Esta pasa por allá y hay un... Cerca, a unos 20, 25 sí. metros. Creo que veo ve. ahí. Donde puede están líneas alarmes. primarias, ¿verdad? Línea sí. primaria donde hay 13,000 voltios. Ah, qué Y bueno. se puede poner un transformador para que alimente sí. específicamente al pozo. Exacto. Pues creo que ya es suficiente para uh, mirar el pozo y la situación puede pasar sí, bien. Según una, buscar a través de una agencia del gobierno la perforación, esta perforación cuesta así con esa bomba como está, seis mil dólares. Eso costó. Seis mil dólares, no, no cordobas. No, dólares. Dólares. <risa> <$3, 000. risa> <$3, 000. risa> sí. sí, la perforación y la compra del terreno costó dos mil dólares. Mil dólares para comprar este sí, parte. mil dólares. Costó la compra del, del área para perforar el pozo. Y hay la entrada, esta parte Ad es sete, Es, libre. es sí. parte del, del, de la compra del dueño, del terreno, la comunidad. Y es por la acá la, la, la, la, hay una persona en el grupo que es el terreno de ellos ya. donde puede poner el tanque. Ellos están disponibles para acceder a un área sí. donde se pueda construir la pila o el tanque sí. para almacenar el agua. Exacto. Pues entonces sale la scope. Como se dice sí. en, en el trabajo de ingenieros? ¿Cómo se dice Scope? Es, la, es Más o menos es... ¿Qué puede hacer? Más o menos. Ideas. Puede, no ideas sí. ideas que se puede hacer. Que fue instalado este paso ah, okay. cinco años aproximadamente. ¿Y que es? es, Está en espera. Se fue a la embajada de Japón, ¿verdad? Se hizo una pequeña propuesta para ir a la embajada de Japón, sí. pero la embajada de Japón tuvo después algunas dificultades con con los gobiernos cambios sí. de gobierno entonces iba estaban en ellos que querían como financiar y trabajar en esta sí. parte pero hubieron dificultades con el gobierno la embajada entonces nos quedamos en espera pero sí. una de las cosas que, que es un que es un buen prerequisite no cómo se dice prerequisite y si hay un grupo un water board impuesto ahorita entonces hay la la estructura hay un buen antecedente está la junta directiva está, está sí. trabajando está en esta sí. estructura Entonces hay un grupo que, que sabes que si si hace la inversión ellos pueden manejar, manejar Así es, este es correcto Bueno gracias